de Dios, camina pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva alianza en la nueva miércoles de la tercera semana, semana de cuaresma.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 atente contra la dignidad del hombre y de la mujer. Jesús critica las interpretaciones exageradas que los maestros de su época hacen de la ley, pero hoy la defiende, diciendo que hay que cumplir los mandamientos de Dios. Más aún, Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, a perfeccionarla. ¿Cuál es la plenitud de todo mandamiento? El amor. Sin amor los preceptos pueden convertirse en barreras o un peso. Con amor son causas que nos ayuden a realizar lo esencial de la vida humana, amar a Dios y al prójimo. Invita a cumplir la ley que Dios ha dado, a cumplirlas y a enseñarlas a cumplirlas. Si los israelitas estaban orgullosos de la palabra que Dios les dirigía y de la sabiduría que les enseñaba, nosotros los cristianos tenemos razones todavía mayores para sentirnos contentos. Dios nos ha dirigido su palabra viviente, su propio Hijo, el verdadero Maestro. Si repasamos los diez mandamientos, creeremos en la cuenta de que son en efecto caminos de vida. Amar a Dios sobre todo, glorificar su nombre, santificar las fiestas, honrar a los padres, preservar la vida hacer un uso noble de nuestra sexualidad, respetar las cosas, decir la verdad, etcétera, No son en modo alguno impedimento para nuestra libertad, sino el modo mejor de asegurarla en toda su hondura. La ley bien entendida es signo de amor y de libertad interior. La ley y los mandamientos de Dios o de la iglesia se pueden cumplir solo por evitar el castigo o por un sentido del deber, pero Jesús nos invita a vivirla con amor. Los mandamientos son expresión de vida y no de muerte, caminos de libertad y no de esclavitud. Necesitamos normas para no vivir.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 Pusano. Ir de modo desordenado, pero requerimos de valores para no hacernos esclavos de las leyes. Jesús no desprecia las normas, no fue alguien que viviera sin reglas ni en un desorden absurdo, pero tampoco cayó en la trampa de considerar que las normas valían por sí mismas, por encima de las personas, pero su cumplimiento solo es posible tomando en cuenta también a los profetas es decir, las voces que buscan con honestidad la voluntad de Dios en situaciones concretas. La cuaresma es un tiempo para escuchar más la palabra de Dios. Esta contrarresta otras muchas palabras que luego escuchamos en este mundo y que generalmente no coincide con lo que nos ha dicho Dios. Orientemos nuestra vida según esta palabra. Por otro lado, es cierto que no todo lo que entendemos incluso del Nuevo Testamento es fácil de cumplir. Requiere ante todo de la firme convicción de que esto es lo que Dios quiere y que como tal debemos de respetarlo y actuar como Él nos los propone. Tengamos como fuente de sabiduría la palabra de Dios y como criterio de interpretación el magisterio ordinario de la Iglesia. La cuaresma es el tiempo de una vuelta decidida a Dios, o sea, a sus enseñanzas, a sus caminos, lo que nos va mostrando cada día con su palabra. Pero no nos quedemos en palabras, lleguemos a las obras, a un cambio de vida. Que el Señor los bendiga.